La iniciativa Aporta es una iniciativa conjunta con la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y con esta Secretaría de Estado de Telecomunicaciones en todo lo referente al mundo de los datos abiertos en la administración pública. Es un conjunto de actuaciones que buscan poner en valor todos los datos que están en posesión de las administraciones públicas. Las administraciones generan un gran volumen de datos, datos que son además especialmente fiables y contrastados. Eh, yo diría que el ejemplo más claro de dónde nos ha llevado esta iniciativa es el portal de datos abiertos de la administración, que es www.datos.gov.es, que tiene ya más de 12.000 conjuntos de datos agregados y que también hace referencia a más de 100 iniciativas de otras administraciones sobre los datos abiertos. Los datos abiertos en España mueven ya de una manera directa 1.600 millones de euros al año y están dando empleo a más de 13.000 personas. Si nos ceñimos a los datos que son origen de la administración pública, podríamos hablar de 700 millones de euros y de unas 5.000 personas encargadas de la transformación de esos datos. Pero el impacto económico del sector de datos abiertos va más allá de esos empleos directos. Esa información que se está prestando ayuda al resto del sector económico de en España y a todos los ciudadanos a tener herramientas de más valor para su propio uso y para su propio desarrollo. Los indicadores internacionales sobre cómo se ha desarrollado este sector en distintos países revelan que España está en estos momentos en una posición muy importante tanto los estudios de la OCDE como otros estudios internacionales eh, como los estudios de la Comisión Europea que nos sitúan en segundo lugar en Europa detrás del Reino Unido vienen a certificar el esfuerzo que se ha hecho tanto por el sector público como el privado en los últimos años y reconocimiento de ese esfuerzo eh, es el que esta semana se celebre en Madrid la cuarta conferencia internacional de datos abiertos. Esta esta cuarta edición, las dos primeras se celebraron en Washington, la tercera en Canadá. España ha sido elegida como sede de esta cuarta edición, precisamente por todos los trabajos que ha venido desarrollando en Datos Abiertos. Yo he querido señalar en la apertura de estas jornadas dos experiencias concretas que está desarrollando esta Secretaría de Estado. Otro de los ámbitos en los que España está en un papel pionero en Europa es el desarrollo de las ciudades inteligentes. Gracias a contar con ayuntamientos que han sido muy activos en traer las nuevas tecnologías a la gestión municipal, tenemos un sector de Smart Cities o de ciudades inteligentes muy desarrollado. Parte de los beneficios de una introducción de las nuevas tecnologías en la gestión municipal es la creación de datos y lo que hacemos es, dentro de nuestra estrategia nacional de ciudades inteligentes, poner el foco en que esos datos abiertos que se generen se sumen a estos otros esfuerzos. Y luego hemos puesto en marcha también en los dos últimos años una iniciativa sobre el procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural es el conjunto de tecnologías que permiten que un idioma tenga una posición relevante en este mundo conectado y en el mundo de Internet es decir, que los ordenadores sean capaces de leer los textos, entenderlos y extraer todo su valor. Dentro de la iniciativa de procesamiento del lenguaje natural, que va a hacer que no solo el español, sino también el catalán y el vasco y el gallego cuenten con herramientas nuevas, lo que hemos hecho es una iniciativa de ver qué bases de datos en estos datos abiertos pueden tener un interés lingüístico que nos ayuden a desarrollar esta iniciativa.